Sus beneficios, nuestra miseria, sus beneficios, nuestra miseria, sus beneficios, nuestra miseria, sus beneficios, nuestra miseria. Ellos se lucran, la clase obrera se arruina, ellos se lucran, la clase obrera se arruina, ellos se lucran, la clase obrera se arruina. Dios se lucra, la clase obrera se arruina Sus beneficios, nuestra ruina Sus beneficios, nuestra ruina Sus beneficios, nuestra ruina Nuestra Dios, Nuestra ruina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 Con el barrio no se juega, con el barrio no se juega, con el barrio no se juega. Sus beneficios, sus beneficios nuestra ruina, sus beneficios nuestra ruina, sus beneficios nuestra ruina. ruina. Joven.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 Al salón de fuego, hay que prende el fuego, al salón de fuego, hay que prende el fuego, al salón de fuego, hay que prende el fuego, al salón de fuego, y hay que quemar la casa de apostar. Hay que quemar la casa de apostar, hay que quemar la casa de apostar. Así, así, ni un paso atrás hasta aferrar todas las casas de apostar. Así, así, ni un paso atrás hasta aferrar todas las casas de apostar. ¡Sus beneficios! ¡Nuestra miseria! ¡Sus beneficios! ¡Nuestra miseria! ¡Sus beneficios! ¡Nuestra miseria! Sus beneficios! ¡Nuestra miseria! Beneficios. Nuestra miseria. No, no, no. Fuera, apuestas en nuestros barrios! ¡Fuera apuestas! ¡En nuestros barrios! ¡Fuera apuestas! En nuestros barrios, fuera apuestas de nuestros barrios, fuera apuestas de nuestros barrios. Venga, se barrio no se juega. Por barrio no se juega. por el barrio. Te escucha, venilos si no luchas, nadie te escucha, venilos si no luchas, nadie te escucha, venilos si no luchas, nadie te escucha. <inaudible> ¡No queremos! ¡Casas de apuesta! ¡No queremos! ¡Casas de apuesta! ¡No! ¡Eh, no no no no! <inaudible> <Ne> <Anyway. inaudible> Dios que nunca! Yeah. El barrio está en la lucha. escucha. El barrio está en la lucha. <tose> Emma, escucha. El barrio está en la lucha.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 ¡Revilla, escucha! ¡El barrio está en la lucha! Revilla, escucha! ¡El barrio está en la lucha! ¡Me escucha! ¡El barrio está en la lucha! Cantón, escucha! ¡El barrio está en la lucha. Garzón, escucha! ¡El barrio está en la lucha! Vamos a ir moviendo un poco para arriba. Poco a poco. Sí, poco a poco. Ah, pero no te hagas salir un para allí vamos la Arriba o aquí. Emma, ¡Escucha! ¡El barrio está en la lucha! Ajá. ¡Escucha! ¿Sí? ¡El barrio está en la lucha! Eva 好一些 Jueves que a 12 va a haber una asamblea informativa en el barrio de Dalisal, en la Asociación de Vecinos, a las siete y media. Ah, a las 7. Y al siguiente sábado, 14, a las 12, frente al local que van a abrir allí, se va a hacer otra concentración en contra de las casas de apuestas. Aquí no, y, y, y, aquí no, y, y, aquí no.